Soy Belén Sánchez Cañal, residente de segundo año del Hospital General Universitario de Alicante y voy a presentar este póster de síndrome corneal endotelial, las consecuencias de un diagnóstico tardío. En este póster presentamos dos casos, el primer caso es de una mujer de 35 años de edad que acude a urgencias por la presencia de una mancha en el iris de ojo izquierdo que se había notado en las últimas semanas. En la exploración, la agudeza visual y la tensión y la excavación papilar eran totalmente compatibles con la normalidad, pero en la exploración, mediante biomicroscopía, se observaba pues, una atrofia de iris en la zona sectorial entre las dos tres. Eh, asimismo, se presentaba eh, la presencia de sinergias posteriores en, el, en la agonoscopia. Como la tensión era normal, la paciente se lo diagnosticó de síndrome de endotelial y se establecieron controles periódicos hasta la fecha. En el segundo caso, se trata de una mujer de 65 años de edad que acude urgencias por la presencia de pérdida de visión en el ojo izquierdo en las últimas semanas. Como antecedentes oftalmológicos, cabe destacar la presencia de una herida corneal mínima en el ojo izquierdo años atrás. La agudeza visual en ese ojo era de perfección de luz y en el ojo izquierdo presentaba una atrofia periférica de iris que se puede observar sobre todo en la parte inferior con la presencia de nódulos iridianos y eh, una leve corectopia superior. La tensión en el ojo izquierdo era de 45 milímetros de mercurio y en ese momento, en el servicio de urgencias, lo que se hizo fue bajar la tensión. Y más, a, más tarde se realizó un tratamiento definitivo con una cirugía, con un implante, una válvula de monte. Es muy importante en el síndrome hiridocorneal eh, establecer un diagnóstico precoz, ya que este tipo de glaucoma puede evolucionar de una manera muy torpida con malos controles de la tensión. Existen tres entidades a diferenciar, que son el síndrome de atrofia esencial de iris, el síndrome de Chandler y el síndrome de coman cada uno de los cuales pues, va a causar la coma en un 50%, de, las, en un 50 de los casos. Es por ello que dado el mal control que tienen esto, eh, estos pacientes es muy importante establecer un diagnóstico no crítico.